Buenos días y saludos a todos los seguidores y amigos del blog. Les hablaba hace poco en un vídeo de el éxtasis del enamoramiento y les hablaba de que eh, algo prende dentro de un ser humano para que se produzca ese fenómeno, que es un fenómeno un tanto misterioso, como ya les decía, del enamoramiento. Pero fíjese que lo que no decía en ese vídeo, aunque sí lo había hablado ya en otros vídeos, era que ese proceso del, del enamoramiento que supone una sobrevaloración del objeto, del objeto al que se ama, al que se quiere, del que uno está enamorado, algo así como que el objeto sea un hombre una mujer, eh, uno lo ve mucho más allá de lo que en realidad es, eh, ese enamoramiento y esa sobrevaloración del objeto... Tiene que tener una segunda fase para que ese enamoramiento se convierta en amor. El enamoramiento no es todavía amor. No, el amor requiere otra serie de condiciones y cualidades. El enamoramiento tiene que convertirse en amor cuando ese enamoramiento sobrevive, puede vivir en contacto con la realidad. La realidad de los propios enamorados, el carácter, la forma de ser, las condiciones de la vida de cada uno, de ese hombre o de esa mujer. El enamoramiento tiene que resistir todo eso para convertirse en amor y tiene que resistir la convivencia, la convivencia. Eh, en una situación de enamoramiento, en unos días maravillosos y felices, eh, parece que todo que todo fluye y todo está muy bien. Pero cuando todo eso se somete a, a una realidad diaria, cotidiana y a muchas circunstancias de la vida, personales y sociales, todo eso puede naufragar. En este ejemplo se dan ustedes cuenta, entro ya en el tema del que quiero hablarle, se dan ustedes cuenta que una cosa es la posibilidad de que el enamoramiento se convierta en amor, y otra cosa es que, en realidad, eh, esa posibilidad realmente se traduzca en eso. Los seres humanos, los seres humanos somos posibilidad y límite. La vida, la vida vegetal, animal, humana, lleva en su, en su propia constitución posibilidades, potencialidad. Capacidad de convertirse en algo, pero desde desde esa capacidad, y esa posibilidad, esa potencialidad a convertirse en algo hay un trecho enorme. enorme. Un niño no anda porque sí, un niño tiene unos, bien, unos miembros, unas piernas capaces de andar, pero el niño también necesita esa ayuda social, es decir, ver a los demás, ver a los adultos andar a su padre, a su madre, a sus hermanos. Y esto, por imitación, le invita a que sus piernas desarrollen la potencialidad que tienen, las piernas o sus brazos, y conforme va creciendo, su cuerpo va convirtiendo las posibilidades que tiene en realidades, en posibilidades, en realidad, en acto, en capacidad. Eh, muchas veces nuestra impotencia, nuestra impotencia, tiene que ver mucho con esto. A veces decimos, a veces nos sentimos la capacidad que nosotros tenemos, no la hemos desarrollado. Y por eso podemos decir que nos hemos convertido en seres impotentes. Si una persona no lee, no lee, pues tendrá un vocabulario, muy poco vocabulario. Tendrá solo unas cuantas palabras para expresarse, mientras que una persona muy culta que ha leído mucho y está en un ambiente y, y vive en un ambiente de, de una gran cultura, tendrá un vocabulario mucho más amplio y sabrá, y sabrá es, expresarse mucho mejor. No se, un atleta no se convierte en atleta de la noche a la mañana. Necesita primero tener cualidades, necesita que le guste eso y necesita mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Entrenar muchas horas, a veces bajo la dirección de un preparador que le, que le orienta y que, le, y que le, le hace el seguimiento de ese entrenamiento. Y así se convierte en atleta. Y así podemos, podemos hablar de, de tantas y tantas cosas. Por tanto, la impotencia es muchas veces fruto, muchísimas veces, de una ausencia en nuestro desarrollo, en esa paso de la potencia, de la posibilidad al acto, a la realidad, a la realización de las posibilidades. Eh, esto es importante porque de esto depende cantidad de cosas de nuestra vida, porque si no nos vamos a convertir en seres impotentes, impotente. A veces utilizamos la palabra impotente referida, por ejemplo, o lo utilizamos mucho en la sexualidad, ¿no? pero la palabra impotente es mucho más amplia que todo eso. Cantidad de personas, millones y millones de personas, son impotentes porque no han construido, porque no han desarrollado, porque no han potencializado todo lo que en su naturaleza es posibilidad. ¿Lo han dejado? Es como una planta, una planta, pues si no la regamos, si no la abonamos, si no tienes la humedad y el, el sol necesario, evidentemente se quedará raquítica y no crecerá. Si crece y echa fruto o echa flores, será porque ha, sido, ha estado en unas condiciones adecuadas para que desarrolle toda la capacidad y toda la potencialidad que esa planta tiene. Así son las cosas de la vida y esta lección es básica. Es básica. Muchas veces nos quejamos, ay, es que no sé qué, es que no puedo, es que no llego, es que no... Pero ¿usted qué ha hecho? La pregunta es, ¿usted qué ha hecho para, para poder llegar? ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Qué ha hecho con su con su juventud? ¿Qué, pasó, qué la pasó? Eh, solo pensando en divertirse, solo pensando en la juerga. Claro, pues, si usted solo pensó en la juerga y no pensó en desarrollar eh, todas sus potencialidades, pues se encuentra en el punto en el que se encuentra. ¿eh? Muchas veces nuestra queja no tiene muchas veces ningún sentido. Lo que tenemos que tener es una capacidad autocrítica mucho mayor y pensar que si somos impotentes, y esa es la palabra adecuada, impotentes, ¿eh? es porque nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer. En muchos campos. Por ejemplo, una persona puede ser muy obesa. Imaginemos una persona muy obesa. Esa obesidad puede ser una obesidad eh, que tenga unas causas muy complejas. O sea, puede haber que haya en su organismo algo que no funcione bien. Y por tanto eso tiene que ser tratado. También puede ser una persona que no se cuida y que come como un león y que no hace ningún ejercicio y que no hace nada por alimentarse adecuadamente y no hace además ningún ejercicio y va eh, digamos engordando engordando hasta que pesa 150 kilos y claro luego hay problemas graves problemas graves en el aparato circulatorio en el, en el aparato en el corazón en la respiración etcétera en todo en todo el aparato locomotor no por tanto amigos hoy les quiero hablar les estoy hablando de la impotencia, de la potencia y de la omnipotencia. Y esta es una causa fundamental de nuestra impotencia. Nuestra potencia, nuestras posibilidades, dependen de nuestra voluntad. Dependen de que, de que nuestro ser tenga la voluntad de ser. Es decir, de desarrollar todas aquellas capacidades, todas que están implícitas, en nuestro ser, capacidades físicas, psicológicas, espirituales. Eh, luego, claro, eh, tenemos otros problemas. Eh, hemos dicho que hay posibilidades, pero también hay límites. Los seres humanos, desde siempre, el, el, aquel mito famoso del que ya he hablado en algunos vídeos del paraíso, ¿Qué es lo que dice el mito? El mito dice una cosa esencialmente. Dice que aquellos dos primeros hombres, Adán y Eva, fueron puestos en un paraíso y que se les dijo, podéis disfrutar de todo menos de una cosa. De ese árbol no podéis comer. Pero claro, luego vino la serpiente que representa el mal, que representa la tentación, que representa la tentación de no poder tolerar un límite ...vino y le dijo... ...hombre, pero eso ha dicho Dios que no comáis de ese árbol... ...porque si, com si coméis de ese árbol seréis como él... ...entonces la, la la mujer... ...y aquí tenemos siempre la mujer... ...cogió la fruta y le dio a Adán... ...y comieron y entonces se dieron cuenta... ...de que estaban desnudos... ...empezaron a sentirse mortales... ...o sea, porque... ...porque realmente nuestras posibilidades... ...serían realmente... ...enormes... Si, pu ...si pudiéramos... ...tener esas dos cosas desarrollar toda nuestra potencialidad y también saber poner los límites y por tanto eh, aquellos primeros hombres en ese mito del paraíso eh, empezaron a experimentar el mal justamente porque no supieron respetar sus límites mire una cosa que es muy frecuente en nosotros en los seres humanos es querer tener un narcisismo omnipotente es decir Querer tener una imagen de nosotros mismos que exceda mucho a nuestras posibilidades. Y fíjese que no digo a no desarrollar nuestras posibilidades, sino a desarrollarla todo lo posible, pero no querer ir tampoco más allá de esas posibilidades que tenemos. La historia está llena de gente que ha traspasado sus posibilidades, arrasando con todo. La mayoría de la gente famosa, famosa en las guerras, famosa en cantidades de cosas de la vida, en montones de cosas, mucha gente, es porque ha traspasado sus límites. Si pensamos en generales como Aníbal, Alejandro Magno, César, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron todas estas personas? Eh, pues evidentemente, y fíjese, los tenemos idolatrados. Pensamos que fueron unas grandes personas. Hombre, lo que sí que fueron es gente que arrasó con todo. ¿Por qué? Porque su deseo de grandiosidad y de conquista era insaciable y le daba igual matar a cinco que matar a cinco millones y arrasar con todo lo que fuera posible para hacerse con el poder absoluto dentro de los territorios que entonces podían dominar. Entonces, amigos, el límite... Nuestro límite es otra cosa muy importante que tenemos que saber ver y saber, eh, eh, digamos, respetar. Eh, el otro día me decía un paciente, eh, un señor, que, mm, a ver, ¿cómo diría yo? Que está en una buena posición económica, que tiene un buen trabajo, que tiene un buen sueldo, que tiene un buen. que lo tiene materialmente tiene todo lo que necesita y además en grado muy bueno. Sin embargo, este señor eh, en la empresa en que trabaja él quería que lo trasladaran a otro sitio, a otro continente. Es una multinacional que podía y le había solicitado eh, el traslado a otro país, a otro país. Y entonces no todavía no le habían dado ninguna respuesta y ya según él era el momento, había sido ya el momento de que le dieran una respuesta. Esto lo estaba poniendo muy nervioso, muy nervioso, tan nervioso, tan nervioso que hubo ahí un, unos días, ocho días, que su nerviosismo llegó a tal límite que bebió un montón, consumió droga, y, y, y en su en su necesidad de descargar la tensión que tenía, eh, contrató a dos eh, mujeres para hacer el amor con ellas, y me decía de una forma un tanto, bueno, un tanto poco considerada, me decía, bueno, es que con las mujeres yo le digo que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan lo otro, y hacen lo que yo quiero. ¿Qué pasaba con este señor? Que no estaba tolerando, no estaba tolerando de ninguna manera que las cosas no hubieran salido como él quería, que su deseo no se hubiera realizado exactamente como él había alucinado, ...y por tanto estaba tropezando con un límite y no sabía abordarlo. Fue en esa sesión donde hablamos cómo él podía abordar ese límite. ¿eh? Y lo ha abordado y de hecho después de abordarlo ha tenido una respuesta de la empresa. Es decir, quiero decir que en vez de ponerse tan nervioso y tan omnipotente... Eh, eh, no había eh, es, no había eh, digamos mmm, tenido la capacidad de hacer lo que lo, lo correcto para conseguir su deseo cuando él habló con la empresa habló con las personas indicadas les expresó su deseo eh, la empresa entonces se había olvidado un poco de él pero consideró eso pensó que era una buena ...era una persona adecuada para ir a ese lugar donde él quería... ...y que en el lugar donde yo estaba, donde él estaba... ...ya habría, habría, había dado mucho, había dado mucho... ...y era, ese traslado era bueno para la empresa, era bueno para él. Pero fíjese el nerviosismo que ocasionó en este señor su narcisismo. Su narcisismo es cuando uno quiere que todo el mundo, que todas las cosas de la vida funcione de acuerdo al puro deseo de uno mismo y que el mundo sea un reflejo de, del deseo de uno. No podía aceptar ese límite y por tanto eh, estaba muy muy nervioso. En este caso vemos como un narcisismo enfermizo y patológico puede llevarnos también a eh, no tener la, la serenidad, la capacidad de poder aceptar unos límites eh, buenos eh, para poder eh, desarrollar los límites los límites no son malos por qué porque los límites nos hacen ver nos hacen ver hasta dónde podemos llegar que aquello que no somos nosotros puede ser la realidad física puede ser la realidad social puede ser la realidad de otras personas eh, también está ahí también tiene realidad propia ...no podemos llegar a la orilla de un río... Y, ...y pensar que vamos a pasar de un lado a otro... ...imaginemos que el río tiene 100 metros de anchura... ...así porque nos dé la gana a nosotros... ...pues no necesitaremos una embarcación... ...necesitaremos un puente para pasar de un lado a otro... ...pero no tenemos, es, tenemos ese límite... ...y por tanto tenemos que, eh, que tener ese puente... ...o esa barca para pasar de un lado a otro... ...la tecnología, la ciencia... En nuestro desarrollo eh, nos permite, eh, digamos, tener más posibilidades si sabemos aprovechar todo eso adecuadamente. Entonces, eh, como les digo, siempre nos movemos entre nuestra potencialidad, nuestras posibilidades y una serie de límites que tenemos que saber eh, dónde están y sabemos que, que respetar. Hay otro aspecto, eh, aparte del desarrollo, de nuestro desarrollo, que tiene mucho que ver con nuestra impotencia, con nuestra potencia y también con nuestra onipotencia. Y son lo que llamaríamos las condiciones sociales, económicas, etcétera. Lo que no podemos es hacer una psicología, una psicología, como he dicho tantas veces, que no tenga en cuenta que los seres humanos nos movemos, vivimos en una realidad ...cultural, social, económica, política, religiosa, etcétera, etcétera... ...y que esa realidad externa a nosotros, en muchísimos seres humanos... ...los condiciona de una forma brutal y los convierte en seres impotentes. No, en este caso, muchas veces no porque ellos quieran... ...sino porque las condiciones no les permiten tener la sanidad adecuada... ...las escuelas adecuadas las familias adecuadas, la formación adecuada, los recursos adecuados, etcétera, etcétera. Porque hay algunos que se apropian de todos esos recursos y dejan a la mayoría eh, sin nada o con muy poca cosa. Por tanto, eh, ahora mismo, en el mundo entero, hay muchas personas que tienen mermadas, sus posibilidades su potencialidad porque las condiciones sociales, políticas económicas, etcétera no les permiten el desarrollo de toda la capacidad y de todo lo que hay en ellos como posibilidades innatas y posibilidades de su naturaleza humana esto, esto es una realidad que tenemos que denunciarla tenemos que denunciarla siempre cómo es posible cómo es posible no podemos decir que un sistema es bueno. No podemos decir que un sistema es bueno si cientos, y cientos de miles de personas están en una situación de impotencia porque los recursos de este mundo que tienen que ser repartidos entre todos por igual son acaparados por unos pocos y dejan a una mayoría en condiciones tan precarias que mueren víctimas de la pobreza, ...de la desigualdad, de la violencia y de la pura miseria. Esto tenemos que denunciarlo. Cuando alabamos un sistema, cuando decimos que un sistema político, económico es bueno... ...no hablamos en abstracto. No decimos, es bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué es bueno? Pues mire usted, sería bueno si no produjera esto. Pero si resulta que un sistema económico, político, etcétera, nos lleva... A un, cambio, a un cambio climático que va a causar el problema del coronavirus al lado del cambio climático, va a ser una pequeña sombrita. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas. Incluso hay algunos que dicen cosas... Mmm, el primer libro que yo leí, uno de los primeros los que, libros que yo leí sobre esto que se llama La venganza de Gaia, si no recuerdo mal, y creo que recuerdo el autor, que es un autor inglés, no me acuerdo ahora mismo del nombre, dice que este planeta va a quedar con unos, creo que dice, 480 millones de habitantes. O sea, el resto vamos a quedar eliminados de este planeta por el cambio climático. Va a ser, Van a ser tales los fenómenos que se van a producir poco a poco, pero no muy lentamente, va a ser esto, va a ser una cosa que dentro de este siglo ya van a haber cosas muy, muy, muy catástrofes, va a ser tal el cataclismo que la mayoría de nosotros vamos a desaparecer, a desaparecer, claro, imagínense ustedes cuando las naciones tengan que dedicar todos los recursos económicos, etc., ...solamente a paliar los efectos del cambio climático. ¿Qué va a pasar entonces? Pues no va, a poder haber, no va a poder haber desarrollo... ...ni tecnología, porque todo va a tener que emplearse... ...para, de alguna forma, paliar las catástrofes que van a haber... ...que ya está pasando. Entonces, un sistema económico es bueno... ...si produce bondad, si produce salud, salud física... ...salud mental, igualdad... Si elimina la pobreza, si no crea diferencias tan abismales. Porque es verdad que los seres humanos tenemos que tener diferencia y tenemos diferencia, Pero una cosa, una cosa son las diferencias eh, de, diferencia que podemos tener por las peculiaridades y las posibilidades que cada uno tenemos. Y otra cosa es cuando un sistema promociona por su propio desarrollo la desigualdad de una forma tan brutal. Entonces, eh, para decir que un sistema es bueno, tenemos que referirlo a todo esto. Y si no estamos hablando, estamos hablando de una forma un tanto loca. Un tanto loca. Entonces, hoy les quería hablar de esto. Que podemos estar en estos tres estados. En un estado de impotencia, en un estado de potencia o en un estado de omnipotencia. El estado de impotencia es fruto de que no ha habido desarrollo, no ha habido crecimiento, o de eso, o que de las condiciones en las que vivimos son tales que no hemos podido, a pesar de nuestra voluntad, desarrollarnos. Por ejemplo, llega un paciente a mi consulta, un paciente, y yo, si me centro solo en su deseo, en su, si la historia de esa persona yo la reduzco a un deseo interior, Estoy realmente viendo muy poco porque cuando esa persona me habla y ha habido muchos casos de las condiciones en las que ha vivido de pobreza tan grande, de situaciones tan demenciales, eh, económicas, políticas, eh, sociales, culturales, claro, dices tú, bueno, la patología de esta persona no solo depende de que tuviera unos padres un tanto locas un tanto locos no solo, no solo se trata de que tuviera una persona que psicológicamente, entendiendo psico psicológicamente ha sido una forma muy mental, muy mental pura, estuviera ahí, es que además hubiera un montón de condiciones que hicieron que esos padres que sus padres estuvieran también locos porque ya habían tenido previamente unas condiciones económicas lamentables o eran analfabetos o no tenían cultura ninguna o no o no se le había dado la posibilidad de desarrollar su sus su, su, su, su, su, su, su, su capac sus capacidades y por tanto pues eran como eran por tanto la locura eh, la locura amigos no depende solo de nuestro psiquismo no depende solo de nuestro deseo tienen que haber ahí y tienen que haber habido históricamente, socialmente. Tienen que haber unas condiciones buenas para poder realmente convertirnos en seres potentes. Potentes no quiere decir omnipotentes. La omnipotencia siempre es traspaso de los límites que hacen que la vida sea posible. La omnipotencia no crea vida, crea destrucción. Destrucción personal. ...y destrucción social, porque claro, si yo puedo estudiar tres horas y tres horas la soporto bien, la soporto bien, pues está muy bien, pero si estudio ocho horas, a lo mejor me reviento, reviento mi, mi organismo y estoy no agotado, sino estoy no cansado, sino agotado y puedo tener muchos problemas de todo tipo en mi organismo porque he excedido mi capacidad... Un atleta puede eh, puede realmente desarrollar su capacidad muy bien, pero si traspasa ese límite, puede realmente echarlo todo a perder. Y así podemos tener un montón de ejemplos. Por tanto, lo que les quiero decir es que pasemos de la impotencia, sea por nuestra falta de desarrollo o por las condiciones sociales negativas y malas, Solucionemos eso para pasar a ser seres con una potencialidad normal, con un desarrollo normal, con un crecimiento bueno y solucionemos todos aquellos problemas políticos, económicos, sociales para también que nuestra potencialidad, que nuestro desarrollo, que el desarrollo de las capacidades de nuestra naturaleza sea posible. Esta es una forma de construir una sociedad, esta es la forma de construir un mundo bueno, no no es tan difícil entenderlo. Cuando nos metemos en vericuetos y empezamos a meternos, que por ejemplo, política, que si este partido, que si el otro. Pero el esquema general está claro. Está claro. Para constituir un mundo bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Si está bien claro. Si no hace falta darle tantas vueltas. ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo, va a ser, ¿Cómo va a ser un mundo bueno si uno tiene mil millones de euros y otro tiene 400 euros al mes? ¿Cómo va a ser un mundo bueno si uno tiene una propiedad privada? Eh? como la, Ustedes saben que el, el liberalismo y el neoliberalismo, uno de los pilares del neoliberalismo, es la propiedad privada. La propiedad privada, la libertad individual y la competencia, el mercado, el mercado pero el liberalismo y el neoliberalismo, que en, en principio fue bueno porque fue una, fue porque desbancó a la monarquía, a la, a, la, a la aristocracia, a la nobleza, etcétera, se ha convertido en un sistema que ya no nos sirve. No nos sirve. No nos sirve porque ya lo estamos viendo, porque nos está llevando a una a un suicidio y, por tanto, y estamos sobreexplotando porque no se trata solo de de no contaminar el aire. Se trata de que el propio sistema económico neoliberal, por su propio dinamismo, por su propia estructura, sobreexplota la naturaleza y, la, y, y esa misma naturaleza sobreexplotada y mal tratada, se venga de nosotros. ¿Y cómo se venga? Pues se venga trayéndonos lluvias torrenciales montones de fenómenos en grado extremo y nos destruye a nosotros. Bueno, pues nada más eh, eh, desearles que tengan un, un buen día y, y nada y agradecido por por a los suscriptores, a los que me envían comentarios al blog, a todos aquellos que lo visitan y como les digo siempre este blog está hecho pa, con una finalidad, con la finalidad de que sea un instrumento del que, con el que ustedes se ayuden para progresar, para desarrollarse, para convertirse en auténticos seres humanos. Si lo hacen así, yo estaré contento y feliz. Muchas gracias.